¡Chicos! ¡Bienvenidos de vuelta! Las cosas están cambiando realmente muy rápidas en Fortnite. Y parece que al final el plan de Midas va a ser ejecutado. Pero, ¿y la máquina del Doomsday se ha perdido? <risa> ¿What? ¡Oh! ¡Oh! Además de diferentes imágenes que se han descubierto acerca de la cuenta atrás filtrada... De esta temporada Puede que estemos demasiado tarde ya para frenar el plan de Midas ¿Es demasiado tarde ya? Chicos, en el vídeo de hoy vamos a ver y observar Todos esos nuevos cambios que Epic Games ha añadido al juego de Fortnite Entonces os voy a dejar algo claro hermanos Si queréis sobrevivir al evento Doomsday Este es el vídeo que debes ver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 Así que chicos, quedan vuestras manos Y si llegamos, me comprometo a todo eso Yo, what the fuck ¿Qué, ¿Qué es esta nube que ha aparecido encima de la agencia? ¡La! Voy Nueva skin, chavales ¿Sabéis qué significa eso? 50 euros menos en mi cuenta del banco No, hermanos, en serio, utilizar el código Mr. Neox Brothers ¡No, no, no, no! no, no. Chicos, un montón de cambios están llegando. O esa cabina es mi salvación. Y la mayoría de esos cambios están sucediendo justo aquí, en la agencia. Empezaremos hablando, chicos, por el cambio de la sala de midas. Y es que algún tipo de máquina llamada Doomsday parece ser que se ha hecho la protagonista de estas últimas semanas en el juego. Y todo el mundo habla de ella. Pero parece ser, chicos, que la máquina del Doomsday. Eh, eh, eh, <risa> ha desaparecido ¡Ha desaparecido! Muchos de los jugadores del Battle Royale en muchos foros Han empezado a reportar que la máquina del Doomsday Que la máquina del Doomsday en el pase de batalla Ha desaparecido por completo Creo que no es algo que le suceda a todos los jugadores Pero podría ser algún tipo de bug en consola o... Y es que pensar que si la máquina del Doomsday Ha desaparecido por algún motivo es simple y llanamente porque Midas tiene un plan oculto y secreto que nadie más sabe Y realmente se trata de un plan debajo del mapa Vale, creo que ahora mismo si vamos a la agencia probablemente muramos Pero hemos venido a jugar hermanos Say goodbye, my bro Vale, si hay mil escudos <ríe> oh, Dios, qué suerte hemos tenido Let me a second, dejarme curarme un segundo Para aquellos que no sepan inglés What <risa> uh, the fuck, deleteado hermano <risa> ¿Dónde está la máquina Del Doomsday ahora mismo? Si realmente ha desaparecido de la sala Del de Doomsday De eh, jefe Midas ¿Puede ser posible que haya aparecido en otro lugar de nuestra isla actual de Fortnite? ¿Puede que se esconda en algún sitio de nuestra isla actual? Pues realmente no lo sabemos. Así que chavales, si alguno de vosotros lo sabe, hacérmelo saber en los comentarios. Así que sí chicos, sabemos que la agencia va a ser una de las protagonistas de este nuevo evento. Y va a ser muy, muy pronto. Y va a ser más pronto de lo que vosotros os pensáis. Y es que chicos, en el juego online... Hemos empezado a ver esta imagen filtrada acerca de la cuenta atrás de esta temporada. Lógicamente, en cada una de las temporadas de este juego de Fortnite que hemos tenido un evento, hemos tenido también una cuenta atrás. Bueno, a ver, no en todas las temporadas, pero no sé, ya sabéis a lo que me refiero. Pero esta temporada vamos a tener un evento y vamos a tener... Una cuenta atrás. Bueno, vale, eso es una filtración de los archivos del juego. Puede que se trate de un glitch que alguien haya encontrado. No lo sabemos. Pero lógicamente todo el mundo está hablando de ello en el online. Y, y, y la cuenta atrás dice que quedan... ¿11 días? Eh, no, no pone 11 días. Pone... Pone... ¿11 horas? <risa> ¿11 horas? Pero lógicamente... Imagino que se trataría de 11 días, porque faltaban justo 11 días ese día. Pero no sabemos realmente todavía cuándo esa cuenta atrás va a empezar a salir en el juego y se va a hacer pública. Puede la semana que viene o, o la otra semana, o, o no lo sabemos. Pero sabemos que solo faltan unas semanas para que ese evento se convierta en una realidad. Pero la agencia no va a ser exclusivamente el único lugar del mapa que esconde secretos esta temporada Sabemos que hay diferentes ubicaciones en el mapa que son muy importantes Así que vamos a echarle un ojo uh, No viene nadie eh. oh. ¡Yo! Ja. Y es que chicos, efectivamente ya sabéis que esta ubicación es una de las ubicaciones que... Esconde más secretos a lo largo prácticamente de cada temporada Y es que esa pantalla, chicos, se ha convertido en algo misterioso Que en cada evento tiene su propio protagonismo Así que sí, chicos, ahora vamos a hablaros de las pantallas que aparecen iluminadas en el juego De ello y de las televisiones que aparecen iluminadas O sea, me refiero, chicos, espero que estéis entendiendo de, de, de lo que estoy hablando ya sabéis de, de lo que me refiero A las televisiones que aparecieron en varios eventos iluminadas ¿What? The, ¿Otra llama? <ríe> y es que ya sabéis que en la temporada 2 del capítulo 2 De la temporada 2 de, del... 2 Y es que en el modo actual de fiesta magistral Muchos jugadores han empezado a reportar que... El símbolo que estáis viendo en pantalla Ha empezado a iluminarse Y son exactamente Las mismas señales Que podemos ver En todas y cada una De las temporadas del juego de Fortnite Hello Hello Bye bye <ríe> No, hay otro ¿Qué cojones? ¿Qué Hello. <risa> uh, me apetece un buen kebab, hermano. Así que sí, chicos, volvemos a la explicación que estos Mindundis nos estaban molestando. Ya sabéis de las pantallas de las cuales estoy hablando y es que Epic Games usualmente, normalmente tira de estas pantallas para el evento final de las temporadas. ¿Será eso un aviso para el nuevo evento que vaya a suceder en Fiesta Magistral? ¿O creéis que se trata del nuevo evento que está por llegar a Fortnite Battle Royale? Eh, bueno, eso ya es cosa vuestra, así que vosotros decidís, hermanos Así que los misterios de esta temporada son cada vez más y cada vez más importantes ¿What the? ¿Dónde está la gente, tío? Hemos matado a dos y ya no han aparecido más Dejarme ir a rushear un momento ¿Hello? ¿No hay nadie? Vale Uh... <risa> oh, no, tío, qué cojones <risa> Qué humillada Chicos en primer lugar quiero recordaros que para apoyar a la Neox Army podéis ir a Tienda de Objetos Y la Tienda de Objetos si apoyáis un creador podéis poner el código de Neox para apoyar a la familia Y de verdad chicos realmente lo aprecio muchísimo todo el apoyo que le dais al código Así que chicos darle muchísimo amor al código y yo os lo agradeceré en forma chicos de 100 pases de batalla para la próxima temporada os voy a lanzar un reto que llevo días comentándolo. Si llegamos a 15.000 personas apoyando el código, chicos, vamos a regalar 100 pases de batalla. Y lo único que tenéis que hacer es introducir el código Mr.DeNeox, chicos. Cuando lleguemos a 15.000 personas lo anunciaré por Twitter o por Instagram si llegamos. Y si os ha gustado este vídeo, chicos, reventadlo a likes para más vídeos como este. Para finalizar, chicos, os quiero recordar que estamos cada día en directo en Twitch, así que tenéis mi Twitch debajo en la descripción. Podéis ir a seguirme que es totalmente gratis y activar las notificaciones para recibirlas cada vez que estemos en directo. Chicos, muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos y...